Más, introducir un poquito y contextualizar esta mesa como bien lo dices leslie estado nación y memorias y es una propuesta que ha hecho el doctor rogelio ruiz ríos de la universidad autónoma de baja california que ha invitado a tres investigadores más además de él a reflexionar sobre estos temas y que vemos que no es un tema una temática necesariamente anclada en un tiempo en particular se darán cuenta, a partir de los cuatro ponentes, de las interesantes temáticas que abordan, los diferentes momentos en casos mexicanos, que tienen que ver con justamente con esa construcción del Estado, de memorias, de la nación, a partir de diferentes actores. Eh, agradecerle nuevamente al doctor Rogelio Ruiz y obviamente a los organizadores de COESCO que han dado eh, esta oportunidad para presentar esta mesa de manera integrada, y pues bueno, también agradecerle a los ponentes, al doctor Rogelio, a la doctora Jenny y a los maestros Gabriel y Gustavo por su entusiasmo y su y su interés en participar con nosotros. Sería, sería todo y adelante por favor, Leslie. audio, Leslie, por favor. Disculpenme, perdón. Bueno, como comentaba, agradecía las palabras de nuestro doctor Armando Apreciado. Vamos a empezar con la primera ponencia de nuestro maestro Gabriel Fierro Nuño. Él viene de la Universidad Autónoma de Baja California, de México. Su ponencia está titulada Las comunidades indígenas misionales y los procesos independistas. Le damos pase y bienvenida. No le logramos escuchar. Ponente Gabriel, ¿nos escucha? Um, eh, nos logran comunicar que hemos tenido algún percance. Vamos a esperar unos minutitos nada más para que eh, se vuelva a conectar porque ha tenido problemas con su señal. Nos están com comentando. Bueno, para este break que no hemos tomado sin querer, eh, comentarles que hay un registro de asistencia en los comentarios en el que ustedes se pueden registrar dejando sus datos y que al final del coloquio se va a llevar un sorteo de libros y que agradecemos ya desde ya su asistencia. Y a nuestros ponentes, y a nuestros coordinadores, y a los subcoordinadores, y en realidad a todos. Esperemos breves minutos, por favor. Entonces, este tal vez para eh, no ser no se esperarlos mucho, vamos a empezar con... Con nuestra siguiente ponente, hasta que nuestro, nuestro maestro Gabriel termine de solucionar sus problemas técnicos. Bueno, entonces tengo el agrado de presentar a nuestra doctora, Jenny Zapata de la Cruz. Ella viene de la Universidad de Guanajuato México. Eh, su ponencia tiene como título Identidad Indígena, Memoria Comunal o Memoria Institucional, Comunidad Misión de Chichimecas, Más Allá del Estado. Muchas gracias por estar aquí y le damos pase, mi estimado. Ok, buenas tardes a todos. Quiero agradecer al, al COESCO por esta segunda vez que me encuentro aquí ahora de manera virtual presentando uno de los proyectos de investigación que, que he estado elaborando desde el 2010 y que hoy voy a presentar aquí con, con mis compañeros de, de esta mesa. ¿no? Y como verán, parte de de esta presentación del día de hoy tiene que ver con un poco con la historia oral porque son entrevistas que realicé durante unos cinco años en la misión de Chichimecas. Seré un poco tradicional, me evocaré me a leer para no, para tratar de aseñirme el tiempo y no este, pasarme. Sin embargo, mandé unas, unas presentación al correo del COESCO, no sé si luego me la, me la puedan proyectar porque no tienen letras, solamente son imágenes que se pueden ir proyectando en lo que voy presentando o la proyecto aquí directamente. Usted también lo puede proyectar, no tenemos ningún problema, estimada. Ah, ok. creo que no no se puede uh, si ¿Sí, no para mejor ya para no perder tiempo voy uh, um, si sí, todavía no sale sal. entonces, entonces ahorita en un momentito lo voy a presentar no se preocupe puede ir sí, a porque, el... okay sí porque no no es una no son no es es parte de la presentación pero no, no tienen que eh, ¿cómo se llama? No es necesario, pues, porque no no es, no es voy a ver lo de la presentación en el PowerPoint. Pero bueno, voy a empezar entonces de una vez para, para dar inicio a la mesa en lo que Gabriel regresa y que en realidad más o menos somos de la misma temática, digamos, este inicio entonces. Eh, la memoria es un almacén complejo de sucesos, el archivo de lo que estamos haciendo, es un archivo de lo que estamos haciendo en un presente continuo y entramado es capaz de resguardar esas cosas simples y complicadas que actuamos y vivimos de manera cotidiana. De tal forma, la memoria da la, pos la posibilidad de construir experiencias para estar y continuar hacia las expectativas del futuro como seres humanos. Pero la memoria por sí misma no se manifiesta de inmediato en un mundo complejo en el que habitamos, no es automática. Para hacerla inteligible es necesaria la ejecución de la experiencia, para activar la experiencia que yace en la memoria es ineludible desarchivar, elegir los recuerdos y narrar los sucesos que nos han marcado en todo tiempo vivido. La narrativa es el vehículo y la forma de decir y expresar lo resguardado en lo interior de la memoria. Por tanto, el recuerdo que por medio de la oralidad, lo visual, los sonidos, los olores y la escritura pueden hacer presente, es decir, lo inmaterial de los recuerdos Vienen a nosotros al observar fotografías, ver una película o a través del olor de alguna comida, el color de la naturaleza o el sonido de ciertas canciones y la conversación efectuada con otros. Finalmente, activan los sentidos, lo estimulan a través de las sensaciones. En este caso, la memoria narrada en, el, en la misión de Chichimecas, los cuales se hacen llamar ESAR a sí mismos para analizar este trabajo es para analizar cómo se expresa la identidad del ser indígena y el racismo. La he documentado por medio de las entrevistas del 2009 hasta el 2016. En, en este caso les llamaré Trinidad X, Regino X, Juan C. X y Luis X, que fueron las personas con las que estuve trabajando durante este periodo. Y se hizo un contraste con eh, algunos documentales del Instituto Nacional de Antropología e Historia, una un trabajo colectivo que se llama Comunicántropo y la Coordinación de Educación Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública. Estas narraciones, las conversaciones que realicé con estos indígenas se contrasta justamente con estos trabajos de orden académico y de orden institucional. Las conversaciones de estos cuatro indígenas poseen la naturaleza de la memoria episódica en, en, en que los entrevistados Contaron, con sus, eh, contaron sus acontecimientos y experiencias en primera persona. En estos casos, la narrativa de la memoria episódica se expresó por medio de los actos personales y temporales, como es la infancia, la niñez y la vejez. Etapas de las experiencias de estos eh, chichimecas que fueron relacionándolos con sus experiencias educativas, familiares y algunas cuestiones laborales. Las entrevistas se asoma el papel de las instituciones educativa y familiar para la configuración de la identidad y el racismo. Pese que la memoria episódica estrictamente es aquella que nos dice qué, con quién o cómo y cuándo sucedió X o tal hechos del yo, en estas conversaciones hay construcciones de un yo indígena chichimeca que en singular significa USA, empleando narrativas de lo pasado que no vivieron los entrevistados, pero que sí han escuchado de las instituciones educativas culturales de nuestro país y de los países, perdón, y de los propios habitantes de la comunidad. Las narraciones institucionales y también de orden académico referidas entre los entrevistados aluden a la época de la conquista, la gran guerra chichimeca en el periodo colon, eh, colonial español, la revolución mexicana y la guerra cristera. Además, la visión de que son eh, los últimos chichimecas, la última nación y los hijos del viento, estas ideas contadas en tercera persona, pero al ser narradas por ellas, se hace parte de una memoria actual e individual. La construcción de identidad relacionada con la resistencia indígena, sobre todo esta que tiene que ver con la guerra o la gran guerra Chichimecas, en donde ellos se identifican como guerreros indomables, el sistema de creencias cósmicas, la actividad de relación de alimentos, eh, de recolección de alimentos, cazadores eh, y narrador, eh, los cazadores indómitos de esta región se reconocen a sí mismo como si lo hubiesen vivido pese que no lo han vivido, sino que lo han escuchado de generación en generación o en la escuela. Pero en su memoria se convierte una verdad presente que les permite justificar las nuevas prácticas colectivas de orden religioso, entre ellas la construcción del chimal. Eh, nombrarse los esclavos de la Virgen y las danzas de orden religioso que tienen que ver con el cosmo que ellos aprendieron de sus antepasados pero a su vez al recurrir a un pasado no vivido les permite forjar y fortalecer una identidad rodeada de carencias económicas, el robo de sus tierras, necesidades laborales pobreza, enfermedad infantil y la convivencia cotidiana con los vecinos aledaños eh, que es de la misión de Chichimeca que es San Luis de la Paz de los cuales han sufrido discriminación y exclusión. Se puede inferir que tenemos dos tipos de memorias en estas entrevistas eh, reveladas a través de estos cuatro hombres, que además se entrelazan entre sí. Una es la memoria histórica, aquella que no vivieron, sino es ubicada por una tradición tanto institucional como en este caso la escuela, y otra es la narrada a través de la oral, la cual fue transmitida por los abuelos. Y la segunda es la memoria episódica aquella personal, como ya había dicho, la vivida, la sentida a lo largo de sus vidas. La memoria histórica compartida contiene sistemas de narración basadas en valores morales, políticos, sociales, económicos, eh, del chichimeca en, en singular USA, que la practica en el espacio social comunal. A su vez, este sistema de valores les permite interactuar y adherirse a y pertenecer a un grupo social con los que se identifica a través de ese discurso y en las prácticas de las ideas de la comunidad. Sin embargo, en las entrevistas se, ve, se vislumbró que no siempre se acepta entre los grupos sociales al 100% esa memoria de identidad colectiva, ya que se están involucrados los valores personales, juicios y discernimientos que las cuestionan, sobre todo aquellas construidas por el Estado. Es el caso de la enseñanza de la lengua materna en la educación primaria, la cual es calificada de errónea por J. Trinidad y Regino M. Señalaron que no se, eh, que no se enseña igual, perdón. Disculpe, eh, ya estoy proyectando las diapositivas, quería saber en eh, qué diapositiva están más o menos para presentar. No, eh, solo por... son imágenes, sí, no, no te preocupes. Eh, solo quería que contextualizaran visualmente la misión. Ese, esas fotos son vez? de la misión de Chichimecas, sí. Sí, sí, no, ajá. Tú la puedes pasar, no hay problema. Okay. Sí, sí, sí, sí. Bueno, señalaron que no, eh, que no se enseña igual como se habla en la comunidad y uno de los problemas es porque no todos los maestros son bilingües o son Activos de la misión de Chichimeca. Esto repercute, según los entrevistados, en la identidad del infante porque no pronuncian bien el chichimeco y en ocasiones, dice José Trinidad y, y Regino Mata, que no se les comprende lo que aprenden en la escuela. En este mismo tenor se narró que la enseñanza de la lengua en el núcleo familiar disminuyó debido a que algunos padres querían o quieren evitar las humillaciones a sus hijos, Abandonar la lengua tiene la impronta de suprimir una de las características del ser colectivo indígena, lo cual nos indica que la identidad colectiva está sujeta no solo a las discusiones, las, los discursos internos comunitarios, sino a las prácticas externas a la comunidad, entre ellas el racismo, que también pertenece a los sistemas narrativos de la memoria colectiva de los USA. Por último, se criticó a los danzantes de la misión por ser favorecidos económicamente a través de las instituciones culturales. Un entrevistado señaló que no siempre representan las tradiciones de los chichimecas, además de existir disputas entre los grupos de danzantes justamente por los recursos y apoyos otorgados del Estado, es decir, se favorecen más a unos que a otros. Lo que debemos comprender es que los sistemas narrativos colectivos no son planos y las ideas no son aceptadas por todos los miembros de la comunidad, ya que cada ser humano pues, tiene el verdío individual de cuestionar si aquella construcción de identidad le da la posibilidad de pertenecer o no a un grupo cultural o social. Por eso el sistema narrativo colectivo no es único, es variado, porque las experiencias individuales de los ESAR o chichimecas está mediadas por las experiencias educativas y económicas, culturales y religiosas, pero sobre todo emocionales. Es decir, cada indígena cuenta con una memoria episódica entrelazada con la memoria colectiva e histórica. Por ende, cabe esta posibilidad de cuestionarla. Tal hecho ha motivado que la identidad cambie lentamente o acelerada de generación en generación, como es el caso del de uso de la lengua, que ha disminuido en la comunidad debido a las experiencias individuales de la exclusión, y a su vez, las cuales incluyen humillación eh, que se hace presente en sus memorias, tanto episódicas como colectivas. Bueno, es, es así, entre las narrativas colectivas aceptadas entre los indígenas están las ideas de su linaje, descender de los guerreros indomables e incansables, herederos de los conocimientos ancestrales de la tierra y del cosmos, son ideas validadas entre la comunidad y en la práctica, ya que estas visiones no solo son narradas, sino presentadas en fiestas religiosas patronales, en donde hay oportunidad de expresar por medios de sus conocimientos ancestrales sus peregrinaciones a sitios sagrados y las danzas heredadas por sus abuelos y abuelas a través de la experiencia tanto empírica como la oralidad. Esta memoria colectiva del indígena indómito, cósmico, sabio, en el uso y cuidado de la naturaleza, son narrativas que también podemos encontrar en otras comunidades indígenas del país, porque ha sido esparcida por instituciones culturales e investigaciones, investigadores y académicos que han pasado largas temporadas entre los pueblos indígenas, estimulando la identidad colectiva, haciéndoles reconocer sus prácticas culturales, como la lengua, como un patrimonio intangible de la humanidad. Estas ideas, desde luego, fortalecen la cohesión comunitaria. Sin embargo, detrás de ellas existe la innegable objetivación de los indígenas. Él y su ser se convierten en cultura de todos y por tanto debe ser preservada, rescatada, para que nosotros, que no somos indígenas, sintamos identidad a través del objeto indígena. Cabe destacar que esta memoria histórica de orden institucional ya es expresada entre algunos indígenas como propia, sobre todo en aquellos vinculados a los institutos de cultura o que son o han sido informantes para investigadores eh, de orden antropológico o lingüística. Finalmente asumen con orgullo el origen del pueblo chichimeca, Esar, tiene pues una carga auténtica de la narrativa colectiva, considerando que a nivel individual han padecido vejaciones de toda índole por el hecho de haber nacido Esar o chichimeca. El redescubrir y narrar los orígenes de su pueblo le hace crear conciencia sociohistórica y dignificar el sentido y el ser indígena. Como vemos también, las experiencias de exclusión son parte del sistema de memorias compartidas en la comunidad. Ante ello, no debemos perder de vista que las narrativas no son simétricas ni crónicas. La memoria colectiva es diacrónica, diacrónica con matices y ficciones en el discurso de las ideas. Es verosímil que existen similitudes compartidas. Esas similitudes desleas les permite, en este caso, a los ézar tomar posturas de otra edad y alteridad al asumir que existen otros que no son indígenas, que son aquellos blancos vecinos de la misión y distintos a sus sistemas de creencia. Por tanto, los chichimecas coexisten en ambos contextos discursivos, en un yo, nosotros, y los otros que son ellos. La identidad no es algo que se surge per se entre los humanos. Es decir, no nace porque pertenezcamos a un colectivo o a una comunidad, sino ésta se construye y se aprende identificando al yo. Pero ¿cómo sabemos que soy yo? Se crea e inicia en las primeras instituciones humanas, en la familia, entre los amigos, en la escuela y en la iglesia. Y otros más nos dicen y ellos nos dicen qué somos y de dónde somos de qué raíces venimos y hacia dónde podemos ir. Por ello, el relato histórico, sea comunitario o institucional, en estos campos eh, puede ser ambos a la vez. Es fundamental para la memoria episódica, en este caso, para los entrevistados, es narrar en tres tiempos del sujeto, el yo, nosotros y ellos. Nos da cuenta que la identidad indígena es parte de una construcción comunitaria también institucional y, a su vez, individual. El, re, el relato de estos señores, esas sus experiencias personales por medio de la entrevista, se vislumbra el yo que cuenta las cosas que han vivido, por lo tanto, lo que han sentido dentro y fuera de la comunidad. En esa narrativa del yo, se mezcla con la memoria institucional y sus experiencias individuales. En sus narrativas expresadas, todas de índole racistas, excluyentes, que explicaron por medio de la memoria colectiva y en ocasiones narradas en tercera persona. Por lo, en, en este caso quisiera mencionar eh, en el caso de José Trinidad, en la que él narró, coincidieron que habían sido un que habían aprendido a hablar español por un tema económico, pero también educativo. Y estas experiencias de convertirse en bilingües el acto de aprender otra lengua, que es el español, fue acompañada de emociones de vergüenza y pena, ya que desde niños habían sido de objeto de burlas en la escuela y en las calles de San Luis de la Paz, es el municipio donde se encuentra la misión de Chichimecas. Y ellos así claramente se refieren a los blancos como gente de razón, en las entrevistas así lo mencionan, y es un lenguaje aprendido en la escuela y en las calles, evidentemente. Pese a estas experiencias dolorosas de racismo, Aún consideran que la lengua es parte del ser indígena. En el caso de Regino X, para referirse al racismo por el uso de la lengua chichimeco en espacios mestizos, en, en, en espacios blancos, narró sus experiencias en tercera persona, entre ellas las maneras despectivas que los vecinos de San Luis de la Paz se refieren a su gente. Regino dijo que les gritaban, ahí vienen los mecos, ahí vienen la gente que hablan como perros, él aprendió de joven el español y reconoce que lo habla mochito, pues existen palabras que no están en su lengua materna. De esta forma, Regino reconoce lo complicado y lo vergonzoso que ha sido ser un indígena bilingüe, pero no por ello pierde su identidad. Por el otro lado, Juan C. y Luis X. hablaron del uso de la lengua como una necesidad por tiempos actuales, tiempos modernos, así lo expresaron. Luis X reconoció que había una urgencia de hablar español porque las autoridades gubernamentales no sabían hablar la lengua chichimeca y por ello él le permitió a sus hijos que aprendieran español al grado que ya no lo habla, solo lo entiende, para evitar que padecieran lo que él vivió en su juventud. Narró vivencias de conflictos en tercera persona con los habitantes de San Luis de la Paz, Conflictos que van desde insultos como eh, ellos son los mecos, los indios pames, que es de forma despectiva, hasta los golpes. Juan C. reconoció que hablar chichimeco no sirve de mucho ante un mundo globalizado, porque teme que sus hijos no logren alcanzar un buen nivel de vida. Piensa en el futuro laboral de sus hijos. Reflexionó que si las personas aprenden a hablar inglés y tienen mayores oportunidades en el mundo, y entonces si hablan chichimeco, ¿para qué les servirá? Sobre todo el panorama de la juventud chichimeca que está inmerso en consumo de drogas y desempleo. Sin embargo, Juan C. vislumbra que en un contexto comunal la lengua sí es importante porque los hace ser parte de la comunidad de la misión y se sienten indígenas. Finalmente, la escuela, como una institución formadora de infantes de en el siglo XX, fue una de las instituciones del Estado mexicano que incentivó por varias generaciones el abandono de la lengua chichimeca y naturalizó la idea de una nación homogénea culturalmente y lingüística. Un ejemplo de ello es Juan C. Para él la escuela es uno de los espacios en los que recibió la mayor humilla humillación y se le obligó a hablar solo español, que expresó en tercera persona las emociones de los indígenas hablantes del en chichimeco, entre ellas la vergüenza ocasionada por las brúlas de los hablantes del español y esta vergüenza lo menciona que hace que los indígenas sean tímidos e introvertidos. En el caso de José Trinidad, o Trinidad, narró diversos episodios racistas en su infancia. Él, por vergüenza, dejó la escuela, la abandonó y a los 12 años finalmente se incorporó al campo con su padre. Y ha vivido así durante muchos años siendo analfabeta, pues solo sabe escribir su nombre y contar. En la narrativa del yo, en el presente, los entrevistados intercalan las memorias históricas y la memoria episódica, mezclan la realidad pasada no vivida con la que viven en su tiempo presente. El mismo tiempo, esa realidad, es, en el mismo tiempo, esa realidad pasada no vivida fue transmitida por las instituciones educativas y de cultura, hoy la han hecho parte de la forma de explicar cómo ellos viven en un mundo blanco y excluyente. El racismo no solo es una forma discursiva de invisibilizar o eliminar al otro lo no diferente a mí, sino también sus, circunscribe las experiencias excluyentes de quienes sí la padecen, es decir, opera en ambos sentidos. Mientras el racista cree que lo indígena no debe coexistir a su lado, los excluidos padecen de la marginación cultural y social y el racismo es un binomio discursivo practicado en la cotidianidad que va de ida y vuelta pasando por diversos sistemas institucionales y narrativos. En ocasiones opera de manera oculta y otras se muestra descarada a la luz de todos y en el acto del pacto social. Los entrevistados también identifican claramente en su memoria episódica las ocasiones que han sido o son objetos de segregación o exclusión y aunque sus narraciones orales no declaran hemos sido objeto del racismo, sí conversa los actos de burlas por el uso de la lengua en lugares de blanco. Finalmente, la propuesta del multiculturalismo por los políticos y académicos a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, en el caso mexicano, la muestran como la panacea de alcanzar un mundo igualitario y de validación de lo original de las culturas. Y, de alguna manera, algunos indígenas bilingües eh, lograron ingresar a ese mundo blanco y ser partícipe del movimiento multicultural. Pero a la instancia lo que notamos es que la gran mayoría de los indígenas que no son bilingües no han sido beneficiados por estas instituciones del Estado mexicano. Siguen viviendo en la exclusión y lo, que, y, lo que todo, y lo que ello acarrea o lo que significa estar excluido de un sistema educativo y todo lo que con ello lleva. El enfoque político, cultural y educativo se ha quedado en actos discursivos sin lograr la dichosa interculturalidad. De esta última es lo que se discute a nivel académico e institucional en los últimos años. Por ahora vemos pocos avances en las reflexiones sociales respecto a la diversidad y eh, entre las culturas. De nada sirve saberse un país multicultural si no se da el paso a lo intercultural. Y para cerrar quiero concluir con estas reflexiones un poco ya más acercado a, a nuestro gobierno con la cuarta T y todas est estas ideas de Estado del movimiento indígena que, que hoy nuestro gobierno tiene. La memoria del racismo indígena, en este caso la chichimeca, los ESAR, como ellos se hacen llamar, nos compromete a reflexionar las imposiciones de estereotipos culturalistas y la idealización del pasado nómada y la resistencia indígena, esta idea de que los chichimecas son y eran pueblos indomables y bárbaros es una visión extendida entre la población mexicana que incluye a los propios chichimecas, esparcida por las instituciones educativas y culturales. Cabe señalar que la visión bárbara y salvaje de estos pueblos no ha tenido una connotación positiva en la enseñanza de la historia prehispánica a nivel básico en México. Una muestra de ello son las imágenes y los discursos en los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública, que han expuesto a los nómadas de Aridoamérica como indígenas incivilizados y con la poca capacidad eh, de civilizarse, valga la redundancia, y además de tener esta característica de ser asesinos implacables. Pero es una idea que no solo se, les, se lee en los textos del libro de gratuito, también es reproducida por los vecinos de la comunidad de misión de Chichimeca. Ellos, y ellas aún narran señalando a los indígenas de preservar una conducta violenta y de hurtadores. Sin embargo, esta visión ampliamente extendida durante, siete, durante las siete primeras décadas del siglo XX, en la educación mexicana y en la memoria de los vecinos de la misión, empezó a tornarse un tanto positiva entre los pueblos chichimecas a finales de la década del 70, debido al Instituto Nacional Indigenista, la institución fue reivindicando y hasta suplir la idea del ser bárbaro por aguerridos. Esta imagen también fue reforzada por la incursión de antropólogos y lingüistas a la zona que, hace, que, acerca, que se acercaron en la década de 1980 a la comunidad, pero que tuvo mayor impacto a finales del siglo XX y la primera del siglo XXI. En este momento del siglo XXI en México, toma mayor fuerza la perspectiva de la resistencia indígena, con nota intereses en lo político, con cargas culturalistas. El gobierno federal, que hoy se hace llamar la cuarta T, bajo esta idea de lo multicultural, resalta el coraje y la defensa de la identidad por parte de los pueblos originarios, reconoce y difunde la fortaleza indígena, la voluntad de enfrentarse a los embates tanto de orden bélico e ideológico sorteados por más de 400 años desde la llegada de los españoles a estas tierras. Detrás de este discurso, vislumbramos la intención de renovar y de fortalecer la dignidad de los indígenas. Pero quizá valdría la pena cuestionar si este empoderamiento impulsado por la Cuarta T busca genuinamente combatir o disminuir las prácticas racistas y la, y la invisibilidad de los chichimecas entre los mexicanos. Ante un estado claramente promotor de la dignidad indígena, sin dejar de observar el lado oscuro, desde el punto de vista histórico que sistemáticamente, desde la creación de la Secretaría de Educación Pública en 1921, que por cierto el 3 de octubre se cumplió 100 años de su fundación, fue un eliminador de las lenguas maternas, quien, en ocasiones de forma oculta y otras tan abiertas como los proyectos educativos de la asimilación indígenas impulsadas por José Vasconcelos, los programas educativos y culturales han sufrido transformaciones ideológicas y educativas durante el siglo XX, lanzando una mirada en la década de los noventas hacia la educación intercultural, pero que finalmente ningún proyecto educativo bilingüe, y de orden intercultural, detiene el racismo y mucho menos la desaparición de las lenguas maternas. Son varias las interrogaciones surgidas ante estos, escenarios, ante estos escenarios institucionales de orden educativo y la vigencia del racismo como una práctica cotidiana entre los mexicanos. Nos impulsa a cuestionarnos de qué manera resguardan la memoria del racismo los indígenas, no solo los chichimecas, sino valdría la pena cuestionar en todo el continente y cómo ante un país evidentemente excluyente de los pueblos originarios, los chichimecas construyen su identidad individual y colectiva. Si bien es cierto que existen diversos estudios respecto al racismo y la identidad indígena y el papel de las instituciones culturales y educativas en el Estado mexicano para esparcir estas visiones del ser indígena, no podemos dejar de señalar que poco se ha analizado la visión de los chichimecas respecto al racismo del cual son objetos históricamente en Guanajuato y en México. Repensar a través de este ensayo sobre los indígenas chichimecas si todos los indígenas, otra vez del continente, deben llevar la fuerte carga de rescatar y resguardar sus lenguas. Y a manera de pregunta, rescatar y resguardar su lengua, sus tradiciones como patrimonio de la humanidad, lo deben de hacer realmente los indígenas. Repensar que si el acto del habla indígena debe ser el beneficio de la identidad de un país o de una nación, o debe representarse para la propia comunidad indígena. Hasta aquí, gracias, sí, muchas gracias a interesantes reflexiones que nos da en torno a los Chuchimecas. Muchas gracias una vez más. Siguiendo con nuestra programación, ahora sí vamos a invitar a nuestro ma, a maestro Gabriel Fierro Nuño de la Universidad Autónoma de Baja California de México. Eh, su ponencia tiene como título Las comunidades indígenas misionales y los procesos independistas. Le damos pase. El, mm, su audio. Al parecer, creo que no lo ha aprendido. Bueno, ahora... Ahora sí. Ahora sí. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Bien. Agradezco mucho la invitación que me han hecho a colaborar en esta mesa y en concreto también en este coloquio, que es la segunda vez que participo, la primera vez de manera presencial ahí en Lima, y ahora a la distancia de manera virtual. Esto que quiero compartir con ustedes está muy relacionado con lo que se ha hablado en la mesa anterior y de manera muy concreta está relacionado con lo que la doctora Jenny nos acaba de exponer en este conflicto entre una memoria histórica de tipo institucional, nacional y una memoria local o regional comunitaria, como en el caso de los chichimecas, yo abordaré el tema más hacia el pasado del proceso de independencia y consumación y cómo se vivió en las comunidades de indígenas, en las misiones de donde yo habito, que es en la región de Baja California, en el noroeste mexicano, pero haciendo una pequeña comparación también con los indígenas guaraníes de la Paraguay, allá en Sudamérica. Igual voy a leer para ceñirme a los 15 minutos que se me han otorgado. Las historiografías latinoamericanas de cuño nacionalistas en los distintos países latinoamericanos han presentado las luchas autonomistas y o independentistas como una insurrección política de insurgentes liberales contra absolutistas españoles. Las nuevas aproximaciones académicas, por su parte, han hecho hincapié en procesos mucho más complejos, donde factores sociales, económicos, culturales, religiosos y étnicos también tuvieron una influencia significativa en los inicios y consumaciones independentistas. En estos nuevos enfoques, sujetos de estudio que habían sido invisibilizados por la memoria histórica, nacional e institucional, centrada en el rol de los, entre comillas, héroes, que siempre son hombres, blancos y de clases acomodadas. Pensemos, por ejemplo, en Simón Bolívar, en San Martín para el Sur, o en nuestro caso en Miguel Hidalgo, Allende y los demás criollos. Bueno, aquí es donde entran en la palestra de los estudios históricos estos nuevos agentes históricos. Ya no serán solamente los soldados, sacerdotes, terratenientes criollos quienes ocupen un lugar preponderante, sino que ahora también mujeres, negros, negras, mulatos, mulatas, niños, niñas e indígenas son incorporados a las historiografías nacionales, al servicio incluso de la política educativa de los estados. Podemos pensar en los coloquios que han hecho el México, el INA, el SECUD y otras instituciones oficiales o en la controversia de quitar el monumento a Cristóbal Colón para poner en su lugar un monumento a una mujer indígena en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México. Con respecto a los indígenas, retomo una cita de la historiadora de la UNAM, Gisela von Vopser, sobre la participación de estos en la lucha independentista de México. Cito, sabemos hoy día que las filas de los insurgentes estuvieron integradas mayoritariamente por campesinos y que los grupos marginales de las urbes se mantuvieron alejados del movimiento. En este artículo, publicado en el 2011 en la revista Cultura Náhuatl, ella Retoma pues la importancia de los indígenas que según los estudios también de Banjo superan el 50% de participación en las filas de los ejércitos insurgentes. Esta recuperación es ya importante, pero sugiere que todos los indígenas participaron en la lucha independentista y que todos lo hicieron del lado de los insurgentes. Más aún, la memoria nacionalista del Estado-Nación queda intacta incorporando simplemente nuevos actores sociales de carácter étnico que son incorporados a este esquema reductivo, en mi opinión, de liberales contraconservadores. En este sentido, concuerdo más con una de las conclusiones de la joven candidata a doctora de la Universidad de Illinois, Silvia Escanilla Huerta. Para ella, y cito, los sectores indígenas específicas y circunscriptas a dinámicas locales y regionales, las cuales en oportunidades incluyeron mestizos negros y españoles. Su artículo fue publicado este año en la revista de Indias. Y más adelante ella misma sostiene, hubo comunidades apoyando al bando realista, comunidades apoyando al bando llamado, al bando llamado insurgente y comunidades manteniendo una distancia neutral en aquellos casos en que esto fue posible, siguiendo estas intuiciones que la investigadora encuentra para la región de los Andes que ella estudia, me propongo hacer un análisis comparativo entre los y las indígenas de las misiones jesuíticas del virreinato del río de la Plata en la región del Paraguay y aquellos o aquellas de las misiones jesuíticas de la Baja California en el noroeste novohispano, ahora mexicano. Considero que la comparación es oportuna, necesaria y válida, pues corresponde a grupos originarios que han prevalecido a un proceso de zona de contacto cultural con misioneros jesuitas. Y ante la expulsión de los ignacianos, continuaron su vida en estas reducciones para el caso paraguayo o misiones para el caso californiano sin grandes alteraciones, sin alteraciones significativas. Las reducciones jesuitas del Paraguay, al igual que las californias, representaban un territorio de frontera india. En el caso de estas reducciones sudamericanas, parte de sus habitantes, tras la expulsión de los jesuitas, allá por 1769, de todos los territorios. Fueron como de obra criollo de frontera, un lado criollo hispánico, digamos. Pero otros fueron hacia el lado indio, manteniéndose aislados o sumándose a otras etnias. Con la irrupción de los movimientos independentistas del Paraguay, a diferencia de los movimientos que sí tenían un talante de reivindicación indigenista, como el caso mencionado en la mesa anterior de Tupacamaru en el Perú, bueno, la de Paraguay más bien fue una revuelta en oposición al centralismo de Buenos Aires, la capital del Virreinato de la Plata. En Paraguay, por lo tanto, no hay reivindicaciones o protagonismos indios. A partir de este momento voy a retomar, algunos argumentos de la investigadora Ana Ribeiro, que publicó en el año 2009 un artículo titulado Los indios en y la independencia paraguaya. Esta investigadora aborda la participación de los indios guaranís misionales en esta revuelta autonomista del Paraguay. Estos guaraníes se enrolaron en todas las filas de los diferentes ejércitos en nombre de las causas de los caudillos y naciones que fueron surgiendo. Eso marcó el despoblamiento y el ocaso también de los pueblos guaraní. Como ejemplo, propone al caudillo oriental José Artigas, que incorporó a su causa a los guaraníes misionales. Y en contraparte, Brasil, que ocupó esta zona, venció y destruyó pueblo tras pueblo de estas antiguas misiones. A partir a partir de este momento, cito, el destino de la mayoría de estos últimos guaraní fue mezclarse a los tantos que entraban y salían de las filas combatientes a un... ritmo marcado por los Bueno, y creo que estamos, nuestro ponente ha estado, ah, sí, por, no le estábamos perdón. escuchando. Ah, no sé dónde me, me quedé en la lectura. Ah, nos estaba hablando, ya había terminado de, de, de hablar sobre el aspecto exterior. Pa, Entonces, digo, ahora paso al lado Baja California, ¿no? Eso nos faltaba. <ríe> Bien, gracias. Bueno, decía yo que en la Baja California, la expulsión de los jesuitas de las misiones entre los indios, pericúes, guaycuras y cochimís posibilitó la llegada de los misioneros de la Orden de Predicadores, mejor conocidos como dominicos, quedando así, poco alterada la vida cotidiana de los y las indígenas y creando una primera diferencia con los guaraníes del Paraguay. Diversos estudios han abordado el tema de cómo se recibió la independencia de México en las Californias, por ejemplo el doctor David Piñera, pero desde una visión que sigue siendo nacionalista y centralista, limitándose a los actos político-institucionales como las juras de independencia en los territorios californianos. Para los indígenas, en cambio, de las misiones, antes jesuitas y ya en ese momento dominicas, la lucha independentista pasó desapercibida, significando una segunda diferencia con los indios misionales paraguayos que sí se inmiscuyeron en las luchas regionales. A diferencia de ellos, los indios californianos seguían sujetos a un régimen religioso misional que no les permitió siquiera la posibilidad de unirse o resistirse a la lucha. Además, la postura política de los religiosos encargados de las misiones, que en su totalidad eran españoles, era más bien favorable al soberano español que a los insurgentes independentistas. Puede confrontarse el artículo del vasco Jesús Ruiz titulado La Independencia de México y las misiones californianas españoles contra mexicanos del 2007. La vida cotidiana de los indígenas misionales californianos no se vio trastocada ni aún con la consumación de la independencia mexicana. Los documentos contenidos en el archivo histórico de Baja California Sur, de Baja California Sur en la ciudad de La Paz, son sugerentes sobre los informes de lo que sucedía en estas misiones. Solamente tomaré algunos ejemplos. En 1823, ya consumada la independencia, son casos de indios que asesinan a un marinero angloamericano o el caso de otros indios de las misiones que roban ocho yeguas, o el caso de otros más que roban unos caballos a los postas y que eso imposibilita el correo. O un año después, en 1824, hay un documento haciendo referencia a problemas causados por indios contra los soldados de la frontera misional. Y de manera más significativa, el caso de una sublevación de indios en las misiones norteñas de los dominicos. Es decir, la vida cotidiana, la vida ordinaria de estos indios californianos seguía con conflictos meramente locales. En conclusión, los indios de las misiones californianas permanecieron extraños a la lucha independentista, involucrándose más bien en revueltas y sublevaciones locales, ya sea contra los soldados que ahí estaban o contra los misioneros residentes. Esta característica a diferencia del involucramiento armado de los guaraníes en diversas facciones, hizo que los indios californianos sobrevivieran más tiempo conservando su especificidad cultural. Serían las epidemias y la movilidad forzada las que provocarían la cuasi-extinción. Para la memoria oficialista del Estado mexicano, el olvido, entre comillas, intencionado de estos grupos indígenas que no se circunscriben a esta lucha patriota del ejército insurgente, es sugestiva de otras luchas, negociaciones y no luchas de indígenas que desafían un discurso historiográfico oficial, teniendo así esta especie de conflicto, como lo ha resaltado Elizabeth Yellin y otros autores más, entre una memoria fuerte, retomando la terminología de Enzo Traverso. Una memoria fuerte del Estado mexicano donde solo es válida la lucha de los indígenas que se incorporaron a los insurgentes en busca de la independencia y las distintas memorias débiles de aquellos grupos indígenas que no solamente permanecieron impávidos, ajenos a esta lucha independentista, sino que continuaron con sus propias luchas locales, luchando y resistiéndose en contra de las dominaciones locales, tanto de los soldados como de los misioneros que estaban en las misiones habitadas por ellos. Bueno, eh, con eso termino mis 15 minutos, mi participación. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a usted por su aporte en torno a los indígenas de Baja California. Muy interesante su ponencia. Muchas gracias. Eh, siguiendo nuestro programa entonces vamos a pasar a nuestro doctor Rogelio Ruiz... Ríos, él proviene de la Universidad Autónoma de Baja California también, igual que la anterior ponente de México. Bueno, su ponencia titulada, tiene como título, las prácticas conmemorativas, diálogos entre pasado y presentes. Le damos pase y agradecimiento por asistir. Bien, gracias Leslie. Agradezco al comité organizador del COESCO y en especial a Carlos, a ti Leslie, a... Gabriel, a Jenny y a Tavo por hacer posible este encuentro. Es la tercera edición en la que participo, la primera en su modalidad virtual y espero poder seguir participando con ustedes muchas veces más. Eh, mi discusión es de tipo historiográfico y eh, la primera parte eh, podemos resumirla en una canción, ya lo pasado pasado, que eh, da cuenta de un régimen de historicidad que ha sido tradicional dentro de la visión historiográfica, al menos desde el siglo XIX, pero que según plantean diversas autoras, autores, eh, a partir de los años 90 ha empezado a transformarse. Y es a partir de las tres décadas más recientes, a raíz de los centenarios que han arreciado en Latinoamérica, los debates acerca de las heridas abiertas por las experiencias pretéritas de alcance transgeneracional, con fuerte incidencia en las dimensiones populares del pensamiento y conocimiento histórico, así como motivo de confrontación y de supeditación también a las, o intentos de supeditación a las sucesiones institucionales. Los debates se prolongan hasta los acontecimientos y procesos de mayor cercanía temporal, junto a las crecientes demandas de justicia transicional ante hechos de lesa humanidad propiciados por gobiernos autoritarios y democráticos por igual. De estas inquietudes han emergido otras preocupaciones ligadas a la esfera pública de la historia. Es el caso de la noción y valor de aquello que consideramos patrimonio cultural, del derecho y la viabilidad de las reparaciones y justicias históricas, de dirimir a quién le compete hablar por quién, de las pugnas por la autoridad de las memorias y otros legados históricos. Ha atravesado todo esto por una cuestión axial. La sugerencia advertida cada vez más por intelectuales y académicos de estar enfrentando cambios disruptivos en las concepciones históricas del tiempo y sus temporalidades que rigen nuestras sociedades actuales. El ímpetu patrimonializador que ha afectado a, nuestros, a nuestras sociedades desde el diseño de 1980 también exhibe un prurito por conmemorar y como alternativa discursiva también por contra conmemorar. Las conmemoraciones implican un carácter performativo en tanto representaciones desplegadas en escenarios en principio controlados, pero que cada edición son afectadas por contingencias propias de los particulares contextos sociales en los que se reproducen. Eva Domanska ha planteado que en años recientes en los estudios humanísticos se ha puesto más atención en el performance, que ha sustituido en protagonismo a lo que décadas atrás cumplió el texto, al grado de que ya se habla de un giro performativo. Los performance y lo performativo comprendería un amplio rango de sucesos que incluyen. Ceremonias religiosas, actos terroristas, diversiones populares, espectáculos deportivos, hasta operaciones médicas. Al amparo de estas concepciones, cobra sentido la frase de Richard Schechner, recuperada por Domasca, cito, el mundo ya no es percibido como un libro que se lee, sino como un performance en el que se participa. El umbral performativo de las conmemoraciones permite identificar el curso y relieve de los diálogos abiertos por el pensamiento histórico y las memorias sociales entre pasado y presente, entre presente y futuro, y entre pasado y futuro. En principio, eh, recupero el término diálogo, evocando la popular definición dada por Edward Carr en su discernimiento crítico del idealismo de Collingwood, para quien, cito, para Collingwood, el pasado que estudia el historiador no es un pasado muerto, sino un pasado que en cierto modo vive aún en el presente. cara ahondó en el sentido metafórico de esta declaración, puesto que para él, ese acto pasado está muerto, nos dijo. Es decir, carece de significado para el historiador a menos que éste pueda entender el pensamiento que se sitúa detrás de él. Según esta perspectiva, el pasado, el pasado solo puede ser captado y comprendido desde el presente. Pareciera que tal emprendimiento solo es posible si ese pasado yace inerme esperando el soplo de él, la historiadora, historiadora, con una postura crítica, Carr formuló su famosa definición provisional de que la historia es un proceso continuo de interacción entre el historiador y sus hechos, un diálogo sin fin entre el presente y el pasado, y de cualquier modo esta definición recoge el carácter de alteridad del pasado, la idea de que es algo extraño, una concepción germinada en el historicismo durante el siglo XIX de acuerdo al historiador Herman Paul. Resumida en la frase que David Lowenthal usara como título de uno de sus libros más célebres, el pasado es un país extraño. En su conocido artículo sobre los memoriales de guerra como mecanismo de formaciones identitarias de sobrevivientes de conflictos bélicos en Europa, Reinhard Koselek postuló que los memoriales involucran en los hechos lo que es que y que describen algo más que la pretensión de mantener viva la memoria de los muertos que motivaron en primera instancia que fueran erigidos estos memoriales. A partir de esta hipótesis, el historiador, el historiador alemán estableció las características simbólicas que revisten en las temporalidades presentes los memoriales erigidos en virtud de ciertos hechos del pasado. En principio, nos dicen, los memoriales conmemorativos de muertes proveen significados de identificación. Las personas fallecidas en los conflictos son identificados en términos de héroes, víctimas, mártires, vencedores, eh, se tejen parentescos y posiblemente también son honrados como derrotados. A su vez se les refiere a la manera de custodios o poseedores de honor, fe, gloria, lealtad, deber. Otro aspecto adicional que vio José que en los memoriales de guerra es que son considerados quienes son honrados ahí como guardianes o protectores de la patria, de la humanidad, la justicia, la libertad, del proletariado, de una particular forma de gobierno, en una lista que podría expandirse y a eso añado por ejemplo quienes son también eh, honrados por su martiroloque en nombre del medio ambiente o de la ecología. Conforme transcurre el tiempo, nos dice Coselec, la identidad prevista similarmente elude el control de aquellos que establecieron el memorial, puesto que más que cualquier otra cosa, los memoriales testifican permanentemente la transitoriedad. Las ideas de Coselec traslucen el régimen de historicidad, subyacente en la mayor parte de las los historiadores coetáneos, coetáneas, a él y de quienes le precedieron en una genealogía que abarca al menos desde la segunda mitad del siglo XX. El conocido apotegma de Benedetto Croce que dice, los requerimientos prácticos que laten bajo, bajo cada juicio histórico dan a toda historia carácter de historia contemporánea, por lejanos en el tiempo que puedan parecer los hechos referidos, la historia, en realidad, nos dice, está en relación con las necesidades actuales y la situación presente en que vibran aquellos hechos. En sintonía con esta visión, los temas y criterios históricos son establecidos acorde a requerimientos del presente. No obstante, que Croce reconoce la relevancia de la distancia entre quien investiga y lo investigado. También Croce llama a acotar, a limitar las pasiones a la hora de emitir los juicios históricos, lo cual considera también es decisivo en el, en el distanciamiento que a través de la objetividad y la frialdad metodológica de la disciplina histórica llevará más tarde a autores como Coselec también a plantear la distinción entre la historia y la inmediatez del testigo presencial que está ligado al pasado por la acción de la memoria y las experiencias vividas. Una generación posterior a la de, a la de Croche, encontramos a Johan Huizinga, para quien la perspectiva de la historia, como la ciencia más cercana a la vida, le confiere un tipo de relevancia que eh, lo lleva a auscultar a nivel individual y colectivo aquello que considera historia o historiable. Para el autor holandés, los objetivos de la historia, los objetos de la historia son los de la misma vida social, situaciones, relaciones, acontecimientos. Y en ello encontraría la historia su universalidad. En esta frecuencia de prácticas habituales, quiero decir, las conmemoraciones son fundamentales para la reproducción, reforzamiento e instauración de las identidades vinculadas a formas preponderantes de organización social como el Estado, la Nación y cualquier otro tipo de comunidad y realidades institucionalizadas. A través de un calendario cívico, de una ritualidad cíclica, las conmemoraciones ayudan a organizar lo cotidiano, la vida pública en curso, celebrar, rememorar, reactivar. Y paradójicamente también un duelo, un sacrificio o un compromiso social que es referido con carácter de extraordinario, de rompimiento con la monotonía que a menudo significó en el pasado un quiebre y ruptura con el status quo. En este sentido, las conmemoraciones son actos rituales ordinarios de la vida presente que dan vigencia y relevancia a eventos extraordinarios que se supone o así subsiste y es recreado en las memorias que nutren el imaginario colectivo rompieron con la monotonía vital y reencauzaron un orden existente en un momento dado en el pasado. Eric Cozman, con la experiencia del siglo XX a cuestas, no se apartó de la declaración de Croce al sentir, sentir ante el dicho de que la historia es siempre historia contemporánea disfrazada. En función de su biografía personal, el historiador inglés reconoció que el pasado todavía pesaba en su presente y que todavía tenía sueños o soñaba ciertas escenas del pasado. Pese a la fidelidad a los sentimientos atesorados en virtud de su memoria y experiencia, Housband mostró cierto escepticismo ante las memorias de las personas testigos y más bien se plegó a la noción del pasado como un país extraño. Por tal motivo, reconoció como un principio de la comprensión histórica la habilidad para apreciar la otredad del pasado. En este mismo sentido, Coselex expresó sobre aquello que era historiable de la Segunda Guerra Mundial que marcó eh, su propia experiencia. Y que donde él vio aparecer que hacia, a, conforme se extinguía el siglo XX, iban desapareciendo también aquellos que habían atestiguado esos hechos tan dolorosos, los de la Segunda Guerra Mundial, y que lo único que quedaría sería la frialdad metodológica y objetivizante de la historia. Es notorio, quiero decir aquí, que desde hace unos años encontramos una creciente tendencia de oposición y protesta expresada a través de los antimonumentos, mantimonumentas y de acciones iconoclastas con las que las feministas, las víctimas de la violencia, los pueblos originarios y afrodescendientes, personal intelectual y académico con compromiso social y diversas colectividades en resistencia o contrahegemónicas manifiestan performativamente en distintas latitudes del planeta sus particulares formas de poner en interacción los pasados y presentes contrastándolo con esta noción de los historiadores más tradicional de que el pasado es algo muerto y que solo es revivido a través del interés del historiador. Estas acciones son vinculantes entre un pasado activo y un presente abierto en el que convergen de maneras múltiples sedimentos temporales cargados de experiencias, memorias e historias. Es difícil para los, los, los las historiadores apegados a los cánones tradicionales de la disciplina poder comprender y aún más aceptar las motivaciones y visiones del mundo sostienen estas posiciones antes de descalificarlas como resabios ideológicos, atavismos, caprichos retóricos, misticismos y subjetivas manifestaciones de folclore. En unas conferencias conmemorativas de unas masacres de partisanos italianos perpetradas por los nazis, en las que participó Eric Oswald, él vio que estaban opuestas las visiones tanto de los historiadores locales y los descendientes o quienes habían atestiguado estas matanzas y los historiadores profesionales. Al final, Eric Oswald, con tanto desencanto, comentó. Les guste o no les guste, los historiadores profesionales producimos la materia prima para que los no profesionales la usen bien o mal. Al hacer eco de la responsabilidad pública del historiador, van convino en que los profesionales de la historia son, cito, los principales productores de la materia prima que se transforma en propaganda y mitología. En opinión de Hozban, las sociedades modernas estaban desapareciendo otros medios de conservar el pasado, la tradición oral, la memoria familiar y toda comunicación eficaz intergeneracional. Esto lo dijo a, finales, a inicios de la década de 1990. Aquí, paradójicamente, gracias a la distancia temporal, podemos apreciar que, no, que ha sucedido todo lo contrario que prefiguraba Holtzbach. Y así llegamos a la parte en que el pasado ronda el presente, el pasado no está muerto y se activa o está activado. Convenimos entonces en que dialogar es en efecto una manera muy importante de relacionarse entre dos o más entidades, que para este caso son las temporalidades pasado y presente. Pero resulta más enriquecedor y abarcador plantear la cuestión en términos de relaciones con el pasado, a la manera en que lo ha hecho Herman Paul al retomar la idea del filósofo de la historia Mark Day, desde esta mirada, la gente se interesa por el pasado por diferentes razones, en el entendido de que en la mayoría de los casos se trata de un pasado construido. En las formas actuales de relacionarnos con el pasado no deben entenderse a la manera del viejo rabino alquimista de Praga, que dio vida al golem de una manera similar a la que describiera Huizinga, aludiendo a las aficiones de los, las historiadores locales, que solo están movidos por un amor al pasado o un afán de ver resurgir viejas cosas muertas con un brillo de vida ardiente. A propósito de eso me puse mi camiseta del Golem de Praga. Bajo el nuevo régimen de historicidad que se impone, el pasado no está muerto para que venga él la de miurgo de miurga historiadora a resucitarlo, sino más bien es un pasado que regresa, que ronda, que inquieta espectralmente. Una suerte de pensamiento histórico de este tipo convoca los afectos, a las emociones, a las pasiones, que ya notables historiadores y filósofos de la historia como Croce o Carr, llamaron a reconocer y sublimar. Pero a lo que Huizinga, y es reconocido así sobre todo por Frank Ankersmith, dio mayor realce. En un artículo publicado en el 2014, Gabriel Spiegel discutió las implicaciones metodológicas, historiográficas y éticas derivadas de los estudios de la memoria en la historia contemporánea. Ahí analizó y concordó con Berber Bebernisch en sus observaciones de que la literatura memorial se apoya en cierta inquietud del presente por el pasado. Esto refleja la concepción de una nueva temporalidad histórica diferente a la concepción modernista en la que se basaba la comprensión histórica que daba al pasado por muerto. Esto no solo implica dice Spiegel, dos formas diferentes de dar cuenta de las relaciones entre el pasado y el presente, sino que, siguiendo a Bebernage, son dos tipos de políticas del tiempo diferentes y enfrentadas. En conclusión, la historia es asunto de disputas públicas que recorren las calles a través de memorias inquietas, de pasados que rondan y obsesionan al presente, un presente que demanda pasados con sentidos prácticos. A diferencia de lo que enseñan en la mayoría de las escuelas de historia basadas en criterios establecidos en el siglo XIX, el pasado no es algo quieto, inerme, juzgado, inamovible, al contrario, inquieta, merodeas, es subversivo, inestable y en ocasiones hasta obsesivo. La ciencia y las personas científicas no son neutrales, objetivas, ni están exentas en sus prácticas de sesgos ideológicos, clasistas, raciales, etnocéntricos, eurocéntricos, patriarcales, antropocéntricos, logocéntricos. Tienen fobias y filias. Lo simbólico conecta con lo físico, con lo concreto, lo material a través de los afectos, emociones, sentimientos, conocimientos. Los objetos están revestidos también de como semióforos, de eh, simbolismos de distinto tipo. La historia es atravesada por ritmos y temporalidades diversas, plurales y a la vez Está entramada en una amplitud de experiencias y memorias. No es el patio de recreo de instituciones y aduladores de cualquier forma de poder, como tampoco debe ser el guardarropa de los trajes identitarios. En conclusión, otra vez, que caigan los monumentos que tengan que caer y sean exigidos los perdones que se tengan que reclamar. En aras de ello, la justicia transicional, hay que recordar, es un recurso bastante deseable. Gracias. Sí, muchas gracias a usted, al contrario, es muy excelente ponencia. Bueno, vamos a seguir con nuestra programación y nuestro último ponente, eh, concuerdo de esta mesa, es nuestro maestro y le voy a presentar a nuestro maestro, Gustavo Vargas Ramírez, es de la Universidad Autónoma de Baja California, México. Su ponencia tiene como título, Tecnopolítica en México, Gobierno, Soberanía y Tecnología de la Información. Agradecemos su, su, su presencia y le damos paz. Hola, gracias Leslie y pues muchas gracias también a, a los integrantes de la mesa por la participación y en especial al profesor preciado y Rogelio por, por haberme invitado. Eh, lo que yo voy a, a exponer realmente no tiene una relación muy, muy cercana o certera con la idea de memoria, pero sí con la idea de conformación de estagnación, sobre todo en los periodos, eh, si nos ponemos estrictos, entre los 80 y 90 del siglo pasado, el siglo XX. Y tiene que ver con la concepción que podemos tener en cuanto a la idea de tecnología que, que, que exponemos y que eh, realizamos en nuestra vida cotidiana. Entonces, una de las primeras cuestiones que habría que poner en claro es que definir la tecnología desde el enfoque que estoy, voy a plantear y voy a proporcionar, eh, resulta a veces muy difícil, ¿no? porque no la tenemos como algo neutral o algo que siempre ha sido igual, ha sido semejante, y la definición por lo tanto tiene que ser igual. No, hay, hay unas diferencias también en las temporalidades y en su percepción. Y mezclo el trabajo con algunas inquietudes mías sobre el proyecto de investigación para el doctorado y este, con los estudios de, eh, de ciencia, tecnología y sociedad que... Para la idea de giro material, ¿no? que al retomar de allí, es muy importante este tipo de investigación donde mezclan o se, se congregan y, y, y, y, y se integran diferentes disciplinas. Entonces, también para, por los tiempos voy a leer la, la, la propuesta que tengo. En las posturas de la, de la modernidad, las máquinas no tienen movimiento. Las máquinas son controladas y toman significancia a través del uso hecho por parte del humano. Esta representación estuvo vinculada al entendimiento de la observación que se gestó durante el siglo XVII, cuando hubo un cambio de la noción de conocimiento. Don Aydid menciona que el punto de partida en la ciencia moderna fue observar por medio de la tecnología. La objetividad como lineamiento se manifestó en lo facto del uso de una cosa. La distancia existía y la tecnología era una herramienta del progreso que se controlaba. La tecnología entonces era la apropiación para el beneficio humano, la historiadora Ewa Domanska piensa que la interacción entre la tecnología y humano sugiere problematizar esa relación más que centrarse en el sujeto. Para Bruno Latour, el esfuerzo es pensar asuntos de interés más que asuntos de hecho, pues las cosas se pueden considerar a través de una función socializadora, pueden participar de la construcción de una identidad del individuo y el colectivo. Allí es donde aparece la tecnopolítica. El término nos ayuda a comprender que la tecnología no es algo dado y ya, pues es necesario discutir las discursividades de los Estados-nación al sostener premisas de avance y desarrollo. Timothy Mitchell lo expuso al estudiar la modernidad en Egipto, preguntándose por la relación entre los tanques, los parásitos y los nitratos sintéticos durante episodios bélicos. Esa inquietud permitía problematizar lo tecnológico y estimularía otras maneras de vinculación entre humano y tecnología inquirir las alianzas materiales concretas que hacen posible nuestra existencia, como diría Guadalupe Lucero, filósofa e integrante de la colectiva materia en Argentina. La tecnopolítica refiere, por lo tanto, a una manera de reorganizar las cosas a través del control humano, el cual cree tener la prioridad de representar. Las nociones anteriores pueden apoyar una lectura de los documentos como evidencias, lo que permite sugerir una crítica a las concepciones y usos de la tecnología en diversas temporalidades y en relaciones mucho más escalables. Algo debe sugerir a las preguntas por los proyectos que dirigen y establecen como esenciales ciertos discursos, incluso el historiográfico, que validan la permanencia y pertinencia del Estado-nación sobre otras perspectivas. Ahora bien, hasta la década de los 80 del siglo XX, e incluso todavía, la tecnología se percibió neutral. No tomaban partido alguno. En cuanto a lo político, se habló de posturas tecnocráticas desde las cuales la tecnología fue un fin. La eficiencia, el poder y racionalidad se aislaban de los contextos o situaciones de, un, de uso de las máquinas. Esta interpretación determinista distanció a, a, la a las máquinas o dispositivos de lo que pasaba alrededor. Por ello, el desarrollo tecnológico para mantenerse poco estuvo encapsulado en los laboratorios. Desde los 80, pero con base en trabajos hechos a partir de los 70, se pensó la tecnología como una conformación dada dentro de factores sociales y culturales, un objeto o artefacto cobraba importancia según la posición que le ofrecía a grupos de personas con cierta relevancia, como sindicatos, ingenieros, políticos, activistas, diseñadores, militares. Esta interpretación particular dependió de las prácticas grupales, aunque era posible que una postura sobre la tecnología dominara otras posturas. Internet, por ejemplo, y en el caso mío de mi proyecto, se ha generalizado como una herramienta de acceso libre, horizontal, configurada desde los bordes. También ha modelado una preocupación por los efectos del olvido y el control de la información. En cualquier caso, sus prácticas permearon posiciones de predilección en el asunto público humano, como ha sido la creación de dependencias gubernamentales o la formulación de organismos y colectivos mucho más visibles sobre la inclusión digital. En este ámbito, la tecnología era, y es, el progreso. Era necesario fomentar e introducir herramientas y sistemas técnicos como viviendas, ferrocarriles, computadoras, fábricas, autos. Las máquinas tejieron relaciones con la energía de recursos naturales, el vapor, el petróleo y luego la electricidad. Por lo tanto, el ser humano también tuvo cambios en la reorganización del trabajo y las habilidades. En la revolución industrial, los obreros actuaron sobre la naturaleza con la mediación de aparatos mecánicos cuya complejidad y costo aumentaban. En el siglo XX, la aparición de la publicidad y la comunicación de masas promovieron una representación de la vida moderna. Se buscó creer que los bienes de consumo disponibles y prácticos para el espacio vivido permitían el acceso a la tecnología y sus prácticas. El desarrollo tecnológico se impuso como un beneficio universal, significó entre comillas modernizarse y una manera de hacerlo era emprendiendo estrategias de mercado. Desde los 90 se pensó que la reducción de una brecha tecnológica podía darse por medio de un principio de goteo. En el caso de aparatos informáticos de uso cotidiano, era la oferta de computadoras y dispositivos económicos a una afluencia de usuarios que pedían, podían pagarlos. Luego de usados, los productos eran vendidos a un costo rebajado a aquellos otros usuarios con menores ingresos. La mejora tecnológica se planteó igualmente, como un acceso a las tecnologías medio de fases de uso de los aparatos. Esa precisión tuvo soporte en la misma idea globalizante de mediados del siglo XX, sobre la economía, con base en el conocimiento científico, los tecnócratas y las instituciones multilaterales. La credibilidad hizo parte de análisis e investigaciones en las cuales aseguraban la formación de una base tecnológica institucional que permitiera la prosperidad material y estabilidad política en los países una prosperidad y estabilidad similar a la de Europa, Canadá y Estados Unidos. Pero el, bien por el, el bienestar por el desarrollo tecnológico y el flujo informativo global quedó sujeto a otras condiciones y la promesa de progreso se detuvo. Hacia mediados de los 70 del siglo XX, algunos países no encontraron el, el camino, como en el continente africano, y entrando a los 80, surgieron problemas por la manera de usar la tecnología en el extractivismo agrícola e industrial en noviembre de 1994, Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México, recalcó la importancia que tuvo la política exterior en su administración, política que encapsuló la iniciativa de su administración entre el fin de la Guerra Fría y la globalización económica. La salida del relato comunista supuso para Salinas el surgimiento de debates entre modernización y tradicionalismo, globalización y localismo, el futuro y el pasado. Para él, fue suponer una conexión del país con los procesos contemporáneos de cambio, desplazar el proteccionismo y configurar sistemas de intercambio con grupos, organizaciones, instituciones de corte global. En esos procesos estuvo presente la desregularización como parte de las políticas en la promoción de la, abro comillas, libre concurrencia y supresión de costos innecesarios, cierro comillas. La desregularización le permitió a su gobierno tomar el lenguaje de occidente y futurista al oponerse a los opuestos. En este caso eran lo obsoleto y lo contradictorio en cuanto a normas y leyes. De allí el enlace con la apertura económica y la promoción de la investigación y exportaciones. Así se alentaría el comercio, la inversión y el empleo. No obstante, la desregularización significó también privatización. El Estado, al buscar la venta de empresas paraestatales, se dijo en las prácticas del gobierno, podría mejorar el uso de políticas, lo que formuló una manera de regular lo desregulado en la competencia del me mercado, a través de lo que Salinas llamó la democratización del capital. Esa transacción tuvo relación con la preocupación de conceder valor a la información en su distribución y flujo en un enfoque antropocéntrico, aunque condicionado por lo material y la participación de las tecnologías. En 1991, Salinas dijo que era necesario ampliar los servicios de telecomunicaciones. Un primer momento estaba en crear un nuevo sistema satelital que mejorara la capacidad de los satélites morelos. Otro era la venta de teléfonos de México, lo que mejoraría la calidad de la telefonía al tener posibilidades de expansión. La globalización abrió las puertas hacia las organizaciones internacionales. Hubo un énfasis en la comunicación más fluida, rápida y abundante, con menos regulación estatal con mayor apropiación comercial y de mercado, aunque el tema no es único de finales del siglo XX. Este tipo de globalización se fue dando por poco a poco desde la década de los 50 y es allí donde la mediación tecnológica informativa cobró fuerza a partir de los trabajos sobre cibernética y redes, la aparición de la electrónica de estado sólido, los transistores, el uso y el uso del silicio como semiconductor. De cierta manera, la globalización se empleó para describir la integración entre las personas, las entidades y los gobiernos con las tecnologías en el flujo de información. Y a este constructo se le buscó un antecedente, como la noción aldea global de Marshall McLuhan, acuñada en los 60. McLuhan expuso un tipo de era, aquella relacionada con una tecnología electrónica, una coexistencia donde el sonido, lo visual y el movimiento son instantáneos y globales en extensión. El fin en sí era la circulación de información para otros objetivos, pues la información se presentaba a través de una supuesta desmaterialización. En los proyectos globales hubo una asimilación del progreso en el planeta a través de la mediación de experiencias entre la tecnología y lo humano. En esa dimensión, algunos investigadores han conjeturado y construido históricamente dos modelos asociados con una postura liberal. Uno de ellos fue el neoliberalismo basaban los movimientos del mercado y con algún apoyo del Estado, y fragmentado en algunos países de América Latina a principios del siglo XXI. El otro fue el neodesarrollismo, en el cual el Estado motivó el crecimiento económico, intervino en la infraestructura y los procesos del mercado, no estatizó la economía e implementó la competencia en el mercado global. La duda sobre el neoliberalismo y la apertura del neodesarrollismo planteó una resistencia de diferentes segmentos poblacionales ante ciertas políticas de incorporación a la economía global. La mediación de otras visiones, aparte de la estadounidense, conjeturó los vínculos económicos y políticos de uno que otro país del continente con China, Japón, Sudáfrica y Rusia, aunque México, parte de América Central y Colombia mantuvieron una relación mucho más directa con Estados Unidos. La implementación de la desregularización y la privatización expuso algunas crisis en México, expuso algunas crisis, dos puntos. En México la de 1995, en Brasil la de 1999 y en Argentina la de 2001. Aunada a ello hubo una carencia de un modo de desarrollo informacional cuya ejecución diera mayor injerencia. Esto quiere decir que faltaba un desarrollo tecnológico evidente donde hubiera una, un conocimiento complejo del procesamiento de la información. A finales de los 90, en la visión efectiva del desarrollo sostenible según la organización de los estados iberoamericanos el gasto en tecnología y ciencia en los países de América Latina llegaba a los 8 mil millones de dólares anuales, un 2.3% del gasto global en ese rango. El aumento, en comparación con los 80, fue de 3 mil 400 millones de dólares. La inversión está era, además, por lo menos la mitad de la inversión en investigación y desarrollo de General Motors. Asimismo, el gasto en ciencia y tecnología en promedio alcanzaba el 0.5% del PIPI a diferencia de algunos países de Europa y Estados Unidos, donde era el 2 y 3%. Para la organización de los estados iberoamericanos, un factor de crecimiento se vivió a la pertinencia o no del Estado. Muchos de los financiamientos en países de América dependieron de estos. El 60% del total era lo invertido por el Estado, a diferencia de Estados Unidos, donde el apoyo a proyectos científicos y tecnológicos llegó por medio de empresas privadas y el registro de patentes alcanzó los 200 mil por año mientras que en Brasil y México las solicitudes eran de 6.000 y 10.000. A pesar de que los datos preocupaban, los investigadores proyectaron un buen futuro. Al enfatizar en el aumento en investigación y desarrollo, observaron la salida de un momento difícil marcado en los 80 y la paulatina transferencia de la inversión al sector privado. ¿Qué suponía esa reconfiguración? La posición del desarrollo sostenible, científico y social en las actividades humanas, económico y productivas. Desde los 70 ya había en algunos países programas de vinculación entre instituciones, centros de investigación y empresas privadas. Esa interacción dio paso a la creación de parques tecnológicos, incubadoras de empresas, financiamiento de innovación y contratos de investigación. La posición tomada buscaba reconocer la evidencia de intentos de participación entre la ciencia y la producción. Lo que faltaba era un sistema autosostenido y relaciones dinámicas, se dijo, que indicara una ruta y su estrechez con la sociedad humana y la economía determinada ya para terminar eh, eh, sigo con la última parte del texto que dice sin embargo, el momento de la globalización descrito de tuvo algunas críticas la polémica hizo una contra a la premisa de que la misma competitividad impondría a, los empresa, a las empresas locales a mantener un sistema de actualización tecnológico y una búsqueda de nichos de mercado emergentes, igualmente se cuestionó la dicha homogeneización tecnológica, aquella transferencia tecnológica favorable en términos equitativos, pero descargada desde la investigación y la producción internacional. Así, las tecnologías locales quedarían en un segundo plano, por lo menos hasta mediados de la primera década del siglo XXI, habría más participación local. La regulación de la desregulación por medio de políticas económicas restringió la investigación en ciencias y tecnología en los países, la categorizó desde una instrumentalización de la práctica. La pregunta principal en México era si había una participación local activa e independiente en los procesos de la globalización sobre conocimientos científicos y tecnológicos, si había recursos reales de inversión. La, la apuesta por una historicidad de la tecnopolítica permitiría observarlo en, la en las experiencias. Habría elementos para discutir las adaptaciones presentistas de las tecnologías de la información que suelen ser adjetivadas como neutrales, o elementos necesarios en la correlación del discurso estatal y soberano y las formas de ser y pensar un espacio, los diferentes espacios. En una escala global, conexión y acceso para todas las personas es un lugar común para la visión del modo de conectividad a través de Internet. Conexión y acceso de igual manera. Conexión y acceso de igual manera. Pero entonces, ¿hay o hubo otras tecnopolíticas en esa diferencia es posible entablar la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, muy interesante su ponencia acerca de la tecnopolítica, importante ponencia. Bueno, eh, ya vamos por finalizar esta mesa y vamos a pasar a la ronda de preguntas, por lo cual invito a todos nuestros ponentes de esta mesa titulada, esta submesa titulada Estado, Nación y Memorias. Entonces, y a todos los ponentes. ¿Sí? Bueno. Muchas gracias. Vamos a pasar a la primera pregunta que nos dice el público y nos dice buenas tardes. ¿La tecnopolítica actualmente está situada en el Perú, con el gobierno electrónico o aún no? Tendría Va dirigido para nuestro último ponente, específicamente. Sí, perdón. Pues realmente no, no, no conozco yo la, la situación de Perú a, eh, a profundidad, pero... Si lo vemos de manera más continental y, y relacionado con otros países, sí. O sea, la tecnopolítica también refiere a una manera de, de, de sujetar el control o por lo menos posicionar tecnologías para poder eh, eh, generar ciertas interacciones entre humanos. ¿no? Si esta vez el gobierno utiliza eh, eh, los, los, digamos, eh, gobiernos en línea, el eh, government, o incluso a veces el, el learning también significa también es que está haciendo un, un, un uso de esta, de esta tecnología para poder direccionar una manera de mediación entre gobiernos y, y sociedades humanas, ¿no? En sociedad civil. La, la pregunta acá es, en, en ese término, ¿no? ¿Cómo puede también una persona que no tiene acceso o no alcanza a esta tecnología llegar hasta, ciertos, hasta ciertas zonas, como digamos zonas rurales, cómo podría acceder a los mismos... Eh, eh, eh, Posibilidades de relación con, con el gobierno, digamos, desde, desde ir por un certificado civil, por una acta notarial, por diferentes eh, documentos, diferentes eh, eh, cuestiones que necesita para su, su, su, su relación con los con lo ciudadanos y la nación. ¿Cómo podría hacerlo? Utilizando otro tipo de medios, que no sea solamente el e-government, el, el, el e por ejemplo. Entonces, eh, las disputas en general también están centradas en cómo las tecnologías y diferentes formas de estas relaciones van a en un mismo momento, no que nos eh, infrijan o nos expongan, nos, nos expongan una sola manera. Y con eso no quiere decir que haya una especie de, de, de, de miedo a la tecnología, sino en reconocer otras formas de, de, de, de usos de tecnologías, ¿no? Hasta qué punto, digamos, Internet, ¿no? El uso de los modos de Internet de conexión. Nos, nos ha sido bueno o ha sido un buen resultado para las sociedades. Sí, muchas gracias. Bueno, eh, quisiera dar el paso a nuestro doctor Armando Apreciado, si tiene alguna pregunta para nuestros ponentes, para esta submesa. Pues eh, pedirles quizá como una reflexión final para terminar con esta, con esta submesa, su opinión, ¿cómo vincularían estos temas que tienen que ver con la memoria, con el Estado, con la Nación, las memorias en plural, con el contexto, eh, por un lado, muy, muy este, coyuntural de celebración que tenemos ahora o de conmemoración por los Bicentenarios, que justamente es el tema, uno de los temas de Cuesco, y con un contexto político e ideológico cada vez más polarizado entre estos eh, crecimientos de gobiernos de derecha en distintos países del mundo y también esa búsqueda porque ciertas izquierdas o ciertos regímenes presuntamente o aspiracionalmente hacia la izquierda eh, quieran, quieran destacar. Entonces, sería esa mi, mi reflexión y pregunta también para los, los ponentes, ¿cómo vinculamos o cómo vincularían estos temas que nos han platicado, que nos han expuesto con con este contexto tanto general como la coyuntura de, estos, de estas celebraciones por los Bicentenarios. Gracias. Muchas gracias por su pregunta. Bueno, yo también tenía una pregunta y tal vez hacer un análisis respecto a esta donación y memorias, pero ya no solamente, sé que muchos han mencionado al exterior, pero tal vez hacer una una comparación con nuestro país, que nosotros también estamos cumpliendo el tema del bicentenario ¿no? Entonces, eh, tal vez una comparación de aportes en torno también a nuestro país. Y reflexiones a eso. Vamos a pasar eh, eh, según el orden de las exposiciones y en tal manera le doy pase a nuestra doctora. Adelante. Sí. Pues bueno, como el, la, la pregunta que, que lanzó el, el doctor Preciado respecto a las conmemoraciones en, en la que estamos viviendo en el continente y en especial en el caso mexicano, quizá en el tema que a mí me tocó presentar este año, como ya lo había dicho en la, durante mi presentación, este año se cumplieron 100, 100 años de la creación de la Secretaría de Educación Pública, que bueno, tiene su antecedente con instrucción pública eh, en la instrucción durante el porfiriato, eh, pero sin embargo, vale la pena eh, sacarlo a la luz, porque a lo mejor es una de las cosas que poco los historiadores de historia de la educación les interesa o quizá no, se, no miran tanto hacia, hacia esta, esta parte de que hoy en México se están haciendo algunos eventos respecto a esta conmemoración de los 100 años de haberse fundado la Secretaría de Educación Pública y se realza la imagen justamente de José Vasconcelos como uno de los eh, más queridos dentro de la historia de la educación o como casi que el padre de la educación en México, ¿no? del, del México del siglo XX. Y lo que podemos ver es que hay un olvido de cuál es el pensamiento, o cuál es la... Cuál era la formación o las ideas de José Vasconcelos, y muchas de sus ideas de José Vasconcelos pues tenía que ver con el impulso de la eliminación de las lenguas. Y, y hoy que justamente estamos en las conmemoraciones, y que es este, y en nuestro gobierno que en busca de dignificar a los indígenas, pues esta es una de las partes, estos claros, oscuros, ¿no? de que no se analiza y no se profundiza cuáles eran las ideas de José Vasconcelos. Y creo que uno de sus grandes pilares del blanqueamiento de José Vasconcelos fueron las misiones culturales que todavía siguen vigentes. Estas misiones culturales que fueron por todo el país blanqueando y eliminando las lenguas aún tienen repercusión en el siglo XXI. El hecho que las escuelas, pese a que sean bilingües y que sigan eh, y que tengan esta idea de la recuperación, es cada vez más difícil que los pueblos indígenas, eh, sobre todo donde hay una escuela bilingüe, quieran recuperar la lengua o quieran practicarla. ¿no? Entonces, por un lado, tenemos las conmemoraciones eh, en lo político, como para realzar que cumplimos 100 años de crear una secretaría en la que se fomenta la laicidad y, y la educación para todos, pero esa educación para todos implica la eliminación de muchos, o de las minorías, en este caso, de los pueblos originarios. En el, en el tema, en el ámbito peruano, no conozco mucho el, el tema de la educación, de historia de la educación, pero sí lo que, de manera visual, lo que estuvimos en un tiempo en Perú, la situación indígena no es muy lejas, no es muy lejana a lo que viven los indígenas en México. El, también el avasillamiento de, de, de, de los patrimonios de la humanidad, pues el indígena, que fue lo que yo observé y lo que he visto y de repente que he leído respecto a Perú, es que el folclor eh, de alguna manera es lo que vende para el turista que llega, sobre todo los que van rumbo a Machu Picchu. Y es, es un es un proyecto en el que también méxico ha entrado en una dinámica que llevamos más o menos 100 años no con esta con esta idea del folclore de los indígenas más allá de que anterior del de 1921 ya ya se tenía algunas visiones respecto al indígena eh, el folclore pero también creo que en perú vive en esta misma situación el indígena que se viste eh, de indígena para complacer a ese turista que le compra una piedrita o que le compra un cesto. Es muy similar a lo que ocurre en México. Eh, también la, esta idea de buscar lo original, esta idea de buscar lo originario, finalmente también está detrás de estas conmemoraciones en las que se realza que lo original es como algo que no cambia, algo permanente. Y, y lo que sabemos no es, no es así, ¿no? Lo originario en realidad lo... No tiene muchos cambios y de repente no analizamos con las conmemoraciones que nos dejamos llevar por esta ola y este dependiendo mucho si es de derecha o si es de izquierda, finalmente también tiene una postura política, ¿no? Y habría que analizar constantemente eh, cuáles son esas visiones que se construyen al interior de estas conmemoraciones, como ya lo había mencionado Rogelio, que fue muy interesante su disertación respecto a ello y que en, en el caso de mi trabajo, pues viene a, a confirmarse esto, ¿no? Que por un lado son las festividades esta, esta idea de un pasado este que, que no termina de morir pero que se reaviva dependiendo mucho del contexto político y de los intereses políticos es lo que yo puedo decir respecto a lo que yo presenté el día de hoy muchas gracias a usted y bueno vamos a pasar a nuestro, pase a nuestro maestro gabriel que fue el siguiente en exponer sí gracias Continuando con lo que ha dicho la doctora, también estas conmemoraciones tienden a resaltar lo que se considera que es parte de la identidad nacional, como bien lo expuso el doctor Rogelio, no voy a ahondar en eso, pero en esta identidad que justo ahora en 200 años de conmemoración, eh, empiezo por México, lo que se quiere resaltar es a los grupos indígenas en resistencia. De hecho, se ha intentado hacer el cambio en lugar de hablar de descubrimiento, de colonia, de dominación, sino hablar de años de resistencia. Y en esta narrativa discursiva nacional es donde lo que se toma en cuenta, lo que se resalta, son a los grupos originarios que participan en la lucha armada, los que fueron siguiendo al cura Miguel Hidalgo en aquel grupo, sin distinguir si había purépechas o si había seris o si había... Es decir, se les trata como una masa unitaria, ¿no? como una cosificación de esta es la identidad del indígena y como son indígenas entonces tuvieron que haber luchado. En el caso peruano creo que también se eh, habla mucho hacia adentro y hacia afuera lo que más conocemos, pues el levantamiento de tupacamaru y esta revuelta que se considera una especie como de precedente o de antecedente de la independencia. Y si bien esta fue muy importante, este levantamiento de los Andes en la región del Cusco, pues también hubo otros grupos indígenas originarios que, como en el artículo que citaba, ahí se señala que incluso hubo algunos que participaron del lado realista, otros que simplemente negociaron o intentaron mantenerse neutrales. Por eso mi exposición trató de ver que hubo posturas donde estos grupos guaraníes del Paraguay o estos grupos de californianos, grupos originarios, ellos entraron a sus propias luchas, estuvieron en su propia resistencia y en muchos casos a través de la negociación o de la neutralidad. Y esos grupos también entonces eh, deberían poder ser considerados dentro de estas aparentes conmemoraciones o, o dentro de estas conmemoraciones que hacen un performance de una identidad donde quieren seguir viendo siempre al indígena desde una identidad única para todos sin aceptar las distintas eh, especificidades culturales y por lo tanto también las distintas maneras de resistir, negociar y de acomodarse y adaptarse a las circunstancias que fueron trayendo estos cambios políticos con la consumación de las independencias. Muchas gracias por su reflexión y agradecemos una vez más su ponencia. Bueno, vamos a pasar ahora con nuestro doctor Rogelio. Adelante. Sí, gracias, eh, Leslie y Carlos, por esas preguntas matrióticas, es decir, de la quita y va otra y sale otra, salga otra. son múltiples, pero eh, son rizomáticas, ¿no? Como raíz. Bien, eh, brevemente, considero que tanto el Perú, y voy a empezar por, por Leslie para encajar o comprender la, la, los cuestionamientos de, de, que planteaba Carlos, el Perú y México, como buena parte de la Latinoamérica colonizada por España y por Portugal, tienen, eh, guardan similitudes y desde luego muchas diferencias. El Perú me parece que es uno de los países con un contexto un tanto más similar por el peso que tiene el pasado, el presente y las perspectivas de futuro indígenas y eh, el, el criollismo, y también eh, que está latente, fuerte, eh, como lo hemos visto en la polar, las polarizaciones que han suscitado los... Eh, elecciones recientes que se desarrollaron en Perú o hace tres años en México y que nos exhiben las costuras de un sistema aparentemente democrático que no veo lejos, de que ha sido idealizado, que ha sido planteado como una panacea desde el siglo XIX y que veo que está naufraga en cada momento en que salen a colación estas eh, desigualdades, inequidades que por demás no están planteadas y dadas y fundadas solo en los casos nacionales que obedecen a todo un sistema y una constelación de, de, de fuerzas de todo tipo en, a nivel planetario. En ese sentido, eh, lo que se exhibe es quizá el agotamiento de modelos eh, partidistas, eh, democráticos, que solo alcanzan a atender y subsanar las necesidades de élites, sean de izquierdas o de derechas. Hace muchos años que se plantea que eh, muchos de los movimientos que, de los pueblos originarios, y me voy a referir al caso latinoamericano, no se ubican ni dentro de los pensamientos de izquierdas ni en los pensamientos de derechas, son irreductibles a ese tipo de, de, de, de plataformas. Mientras, y es algo de lo que no parecen enter, enterarse estas, estas dos grandes polos también heredados desde, eh, o, o fundamentados a partir del siglo XIX, en ese sentido, también la, la, la, académicamente, la historia o los, las historiadores, no alcanzamos siempre a estar al nivel de las demandas que están, de lo que está aconteciendo al exterior, de las, al, al exterior de las academias. Y considero que las conmemoraciones son estos centenarios en particular, desde el de 1992 a propósito de la llegada de Colón a tierras americanas o a Aviala, eh, hasta las independencias o la revolución en el caso mexicano, lo único que están exhibiendo es el desfase y también el tradicionalismo que existe, en este caso en las eh, comunidades de historiadores, porque no estamos a la altura e y y, y insistimos en seguir fungiendo como peritos, como notarios de aquello que es válido eh, eh, tener en cuenta como historia o de aquello que es legítimo en términos de importar del pasado hacia el presente, cuando no estamos atendiendo todas las lecturas que siempre han estado diferentes, diversas, que siempre han estado presentes y siendo exhibidas y apropiadas o asimiladas por eh, grupos muy distintos que no se han sentido representados o incluidos debidamente dentro de estas narrativas historiográficas. En ese sentido, los, los las historiadores debemos aprovechar este tipo de, de conmemoraciones, de fechas para insistir en una reflexión que vaya más allá de la arrogancia y de la insolencia que caracteriza al gremio. Lo vemos ahora con esas discusiones que han estado saliendo a la luz entre si fue... Bueno, me, me remito al caso mexicano por el, el, los 500 años de la caída de Tenochtitlan, por ejemplo, donde encontramos una polarización, pero que insiste en esta visión tradicional del régimen de historicidad que da por muerto el pasado para poder, entonces, sí, eh, auscultarlo, poder revisarlo, poder someterlo al, a un escrutinio objetivo, cuando en realidad lo que está aconteciendo nos está rebasando. Y entonces, en ese sentido, estas conmemoraciones deben, debemos inscribirlas dentro de ese giro reflexivo que gente como François Dos y otra gama de historiadores están... Eh, eh, advirtiendo desde hace, al menos desde la década de 1990 y que estamos precisamente, aunque sea en términos categóricos y conceptuales, frente a un nuevo régimen de historicidad. Por otro lado, y aquí me apropio de las palabras de Víctor Toledo, la, el, el activista ambiental que efímeramente fue secretario de eh, Medio Ambiente en México con el gobierno de López Obrador, no podemos hablar de gobiernos de izquierdas en en el caso latinoamericano a lo mucho hay gobiernos progresistas que es una cuestión muy distinta porque la izquierda, las izquierdas exigen coherencia, militancia y algo que en la real política no podemos encontrar gracias claro, se entiende muy bien muchas gracias doctor Rogelio por último y ya para acabar esta mesa vamos a dar paso a nuestro maestro Gustavo para que nos dé sus reflexiones finales Ok, gracias Leslie. Eh, bueno, con las preguntas del profesor Preciado, yo creo que en cuanto al tema que, que traté y que acá, las conmemoraciones sirven desde su uso, ¿no? El uso de las conmemoraciones para poder plantear y ratificar, ya como han dicho los, los compañeros y compañeras de la mesa, un, un, un discurso y una percepción sobre lo que es eh, un territorio, un estado-nación, lo que es la soberanía, ¿no? Y porque hay que decirlo de esa manera desde un mito fundacional, ¿no? Desde, una, desde un primer momento. ¿no? En ese caso lo que hace es generar una unificación de, de, de, de historias y de, y de relaciones en una sola, dentro de una sola línea eh, temporal, histórica, ¿no? Que, que tiene que ver también con... los el régimen de historicidad, que hablaba también el profesor Rogelí. Y allí es donde la, las tecnologías, digamos, en el presente, entran a jugar un papel de, de, de seguir o de continuar el, el, el proceso emancipatorio, el proceso independentista a partir del uso de nuevas herramientas que permiten generar mayor interacción, a veces entre comillas, y estabilidad de los gobiernos y de los estados, en relación con, el, con lo global, ¿no? En ese caso, con las tecnologías de la información, ¿no? Son necesarias porque es necesario mantener nuestra vigencia como soberanía, pero dentro de marcos globales, que es allí donde entran diferentes discusiones y, y, y temas a tratar sobre hasta qué punto es real eso, ¿no? Y en ese caso, el, el, el, si podemos relacionar dentro del tema a, a diferentes geografías y países, eh, con la pregunta de Lesslie, pues yo creo que la, la, la posición está en verlo en, en, en, temas, en temas de redes y en ver la, la, la compleja situación que tenemos los países de América Latina, ¿no? Los países como de América del Sur, yo soy de Colombia, por ejemplo, y vivo acá en Tijuana, eh, eh, la relación que hay con, con, con las instancias multilaterales, instancias gubernamentales amplias, ¿no?, como el FMI, el Banco Mundial, con la misma ONU, con, con diferentes dependencias, ¿no? Y las posiciones que se toman a partir de cómo se pueden utilizar las tecnologías en relación con las ideas de desarrollo, subdesarrollo, de países en desarrollo, países ya que ya están en desarrollo, ¿no? Estas limitaciones son las que pueden verse relacionadas con cada país. Hablar de Perú solamente, pues es muy difícil. Pero en ese punto creo que está el, el, el posicionamiento y desde ese punto creo que es donde vale la crítica, la idea de representatividad y la idea de democracia que ha estado ya un poco golpeándose no con lo que ha pasado, con todo lo que viene dentro de la situación del, del, del antropoceno, del impacto en el medio ambiente, ¿no? y cómo las tecnologías han entrado a ser parte de ese extractivismo del, del, del planeta. ¿no? La minería, el, el fracking, no que es un tema muy muy muy importantes y muy críticos en américa del sur en colombia es un tema que se discute mucho y acá en méxico también yo creo que en perú también y con el tema de la elevación o la elevación de las de las derechas no de las diferencias entre esas, estas estas posturas eh, de visiones no y que se interconectan con otras que han han, han, han aparecido también como fue la de trump eh, eh, y con lo que fue el, el, la idea neodesarrollista que vino con todos estos gobiernos progresistas desde el 2000 hasta, qué sé yo, hasta digamos cuando Castro y, y, y Chávez pues empezaron a, a, a tener ciertas críticas muy fuertes y empezaron y, y, y, y, y también eh, la Fernández de Kirchner también en la Argentina. Eh, eh, la indicación ahí o la, la, la visión que se podría tener ahí es también ver cómo hay otros tipos de, de uso de las tecnologías y cómo, cómo hacen cómo hacen un contra o hacen un, un, una posición de, de, de, de, de, de discusión ante este embalaje que nos imponen sobre cómo utilizarlas, ¿no? Porque digamos, en el caso de Internet, Internet es un modo y hay otros modos también de, de interconectarse y fluir la información. Y creo que el, el, el, la propuesta de las experiencias humanas, digamos desde lo más local, en este caso están, y en esta parte de reactiva, están, están, se pueden exponer, en, en, la, en la, pensar en la inclusión y brecha digital y en el uso de la apropiación de los, de los materiales por los mismos colectivos o grupos o comunidades para crear sus mismas redes de conexión, que se llaman las redes comunitarias, que dentro de América Latina es un, es un movimiento que se está dando fuerte y que está integrado como colectivo amplio para poder pensar cómo utilizar estas redes, cómo utilizar hardware libre, software libre y plantear la manera de cómo poder buscar maneras de conexión y de, de conectividad y de contenidos diferentes a los que nos pueden plantear grandes plataformas, ¿no? Como pensar que solamente Facebook es Internet, ¿no? Y ya. Muchas gracias. Claro, vale, muchas gracias y con, con estas últimas reflexiones despedimos a esta submesa titulada Estado, Nación y Memorias. Muchas gracias a cada uno de ustedes y ahora vamos a seguir con nuestro cronograma. Muchas gracias de nuevo. Bueno, ahora voy a...